Que no te valoró, con engaños todo ella acabó. Es triste porque la amaste más.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 la amaste más? ¿Y Con todo tu corazón Qué pena que no te valoró Con engaños todo ella pagó y es triste? Porque la amaste más amas. ¿Y es triste? Con todo el corazón